Hola amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, ¿Quieres hacer detalles económicos bonitos y fáciles de hacer? Acá les enseño a reciclar tarritos y tengan la seguridad de que ahorrarán un poco de dinero Espero les guste Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso Vamos a tomar un fresquito de vidrio Y vamos a utilizar una bomba Esta bomba es personalizada de food Voy a cortar esta parte Vamos a voltear el frasco y vamos a estirar así la bomba a colocar así, nos quedaría así ahora vamos a decorar esta parte vamos a tomar tiritas de goma eva con glitter y vamos a colocar acá en esta parte, la vamos a pegar, nos quedaría así ahora esta parte superior voy a aplicarle silicona líquida y van a utilizar una foto del jugador que le guste más a tu pareja o a la persona que le vayas a regalar el obsequio vamos a pegar acá fomi con glitter y pegamos la foto del jugador, nos quedaría así acá estos son los colores del equipo de fútbol voy a aplicar acá silicona líquida y voy a pegar acá estos corazoncitos que corté del mismo color de glitter amarillo, azul y rojo. nos quedaría así. para acá para esta parte interior voy a cortar a papelitos con yo escribir mensajes que feliz me siento de saber que soy tu amor donde hay amor, y vida, felicidad y futuro la historia de nuestro amor se escribió para la eternidad y hay love vamos a colocar chocolates y vamos a doblar las noticas como pueden ver los colores de las noticas también son deben de ser del color del equipo de fútbol y terminamos de colocar los chocolaticos pueden colocar lo que deseen ahora vamos a tapar nos quedaría así sencillo pero bonito ahora vamos a decorar el tarrito de papas tingles vamos a utilizar goma de o y vamos a repasar la parte inferior vamos a cortar dejando más o menos 5 milímetros Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos. Ahora vamos a utilizar palitos para paleta. Aplicamos acá silicona líquida y vamos a empezar a pegar alrededor del tarrito. Vamos a llenar toda esta parte nos quedaría así vamos a utilizar ahora palitos de brochet y vamos a aplicar silicona líquida lo vamos a pegar en los dos lados ahora vamos a tomar una imagen animada y vamos a utilizar goma eva ya que sea con brillo o sin brillo vamos a pegar así vamos a utilizar ahora papel seda, vamos a estirar así a lo largo y vamos a utilizar acá cordón para amarrar, así vamos a amarrar y vamos a hacer un nudo, vamos a hacerlo de nuevo Nos quedaría así vamos a hacerlo a lo largo de todo el papel y vamos a pegar luego acá en esta parte nos quedaría así ahora acá en estas partes vamos a pegar o amarrar cordón y amarramos acá en, este, acá en este extremo vamos a hacer el nudito cortamos nos quedaría así con cartulina blanca vamos a cortar cuadritos Traten de hacer lo que queden los cuadritos pequeños Porque vamos a pegar acá una frase Voy a escribir una frase te amo Y en este extremo vamos a doblar así Para poder pegar acá Acá lo que dice voy a escribir te amo Y en estos lados voy a decorar con estos corazones corté en foamy con glitter, el foamy lo pueden utilizar con o sin glitter o pueden pegar también cartulina, lo hice en estos dos lados y en los dos extremos del palito nos quedaría así, ahora voy a colocar dentro papel seda picado y dulces y chocolates nos quedaría así ahora voy a decorar este tarrito personalizándolo para grados voy a forrarlo con cartulina negra vamos a cortar la cartulina más grandecita de modo que nos quede así y vamos a cortar dejando de 5 de milímetros a un centímetro cortamos y vamos a doblar hacia adentro Lo van a sacar y vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así. Nos quedaría así. En goma eva, esta es una goma eva con glitter, pero pueden utilizar sin glitter. Voy a cortar un cuadrito. Que sería para colocar acá en esta parte. Y vamos a cortar una tira de 3 centímetros. Que vamos a pegar así, de este tamaño así esta parte interior y acá vamos a pegar en este cuadrito en la mitad acá corté de goma eva dorada que sería para pegar acá en esta parte acá voy a perforar igual vamos a decorar con tiritas de goma eva dorada, o con papel dorado, vamos a hacerlo en los cuatro extremos, nos quedaría así, acabo de utilizar cinta ilusión, voy a doblar así, vamos a colocar así dentro y volvemos y colocamos acá la cinta y jalamos, ya después de haberlas colocado todas tres, medimos la tapa, nos quedó bien, Acá en esta parte voy a decorar con corazoncitos. Estos son corazones de porcelana fría igual estos, pero pueden cortar en papel rojo. Y esta bolita la corté para esta parte. Ahora vamos a poner papel seda y luego chocolates. Vamos a escribir ahora un mensaje en una cartulina de 10 x 13 centímetros. Eres maravilloso por tu talento, inteligencia, sabiduría. Tenía la seguridad de que este día llegaría muy pronto. ¿Cómo pasan los años? Muchas felicidades, mi amor. Por tu grado, te amo. Y vamos a enrollar así. Hacemos un moñito. Nos quedaría así. Amigos hemos terminado, espero que les haya gustado, si es así manito arriba, recuerden enviarme sus comentarios, compartir el video con sus amigos, pero sobre todo suscribirse a mi canal. Hasta pronto.